Avanzamos, y es que también en el Estado Guárico se realiza el acto de juramentación del equipo político estadal del PSUV y la JPSUV. Vamos a ver de inmediato los detalles. También al equipo político de la juventud de nuestro Estado que está aquí. Al Consejo Político de nuestro Estado Guárico también. Y mi saludo y abrazo a todos los voceros y voceras, jefe de calle, jefe de comunidad, jefe de VH, a todas nuestras estructuras que hoy estamos reunidos acá en San Juan de los Morros para seguir recibiendo todas las instrucciones y orientaciones rumbo a la consolidación de nuestro proyecto bolivariano. Hoy nos encontramos acá en el marco de la continuidad del proceso de organización de nuestro partido. Y nuevamente, como lo hicimos hace unos meses, acá en el domo bolivariano, la juramentación de los jefes de calle, de los jefes de comunidad, de los jefes de UBCH, que fueron la esencia viva de la acción de nuestro pueblo en elegirlo para constituir... Para organizar nuestro partido en cada calle, en cada comunidad y por supuesto en cada centro electoral como son las VCHs organizadas. Ahora corresponde entonces a la argumentación de todos estos equipos que también proviene de la esencia de nuestro pueblo porque estamos aquí por las postulaciones que hicieron ustedes, nuestro pueblo, en cada centro de Umeche, para constituir integralmente, organizadamente, la direccionalidad de las estructuras estadales y así de las estructuras municipales que hoy están acá, el municipio Miranda y el municipio Rocio, que serán juramentados. Y luego el proceso va a continuar en cada municipio, ...y en cada parroquia... ...de allí venimos... ...del Congreso... ...que finalizó... ...con esta orientación principal... ...consolidar... ...la organización... ...unirnos... ...y sumar... ...es un eslogan... ...pero que tiene un contenido profundo... ...organizar, unir y sumar... ...no solo está caracterizado... ...para un tema electoral... ...yo diría que allí hay una profundidad... ...consciente en cada uno de los que estamos acá... No es para convencernos, aquí estamos suficientemente convencidos y a dar nuestras vidas si fuese necesario por la revolución bolivariana, por la consolidación de nuestro proyecto bolivariano. Por eso tenemos que entender, hermanos y hermanas, que organizar, unir y sumar no es un concepto para las elecciones, es para seguir defendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia, esa ...que viene desde allá, desde Bolívar... ...la que nos entregaron nuestros héroes, nuestra heroína... ...la que asumió como bandera nuestro comandante Chávez... ...allí debemos estar organizados para defender nuestra patria... ...allí debemos estar unidos ante cualquier circunstancia... ...para defender la soberanía... ...y debemos de sumar, de integrar, de aliar... ...al que sienta como nacionalista, esta Venezuela... ...por eso lo digo, no se trata entonces solo de un tema electoral. Nosotros venimos de aspectos fundamentales, de circunstancias, de agresiones, de bloqueos, de sanciones, de traiciones que eh, algunos decidieron tomar y desviar el rumbo revolucionario. Pero hoy debemos hacerle honor a por ellos que estamos acá, honor a quién, a nuestro pueblo que ha resistido con una lealtad absoluta a la patria, a nuestra patria Venezuela, y esa lealtad sobre esta circunstancia, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, cada día nos orienta, nos instruye, nos motiva con su trabajo a seguir nosotros el legado del comandante Chávez, Chávez nos lo decía, si hay algún bien que nosotros debemos conservar, que debemos consolidar, que debemos defender en nuestra soberanía. Es uno de los objetivos históricos y ellos debemos entenderse entonces que ante las amenazas del imperio, ante las amenazas y agresiones de los que hoy quieren seguir en la ruta de la colonización, Esté aquí un pueblo parado, este es un pueblo resistiendo, este es un pueblo de decirle: Más nunca volverán a colonizarnos en este país, porque aquí hay hombres y mujeres jóvenes que vienen con sangre de nuestros libertadores. Por ello, entonces, hermanos y hermanas, entender que organizar, entender que unir, entender que sumar cada concepto tiene sus finalidades y eso lo hacemos con el trabajo, como lo decía el compañero Bielma Mora, el trabajo en la calle, el trabajo en la comunidad, el trabajo en nuestras organizaciones y nosotros hoy que vamos a asumir el compromiso afianzado bajo un juramento, no se trata entonces de que seamos jefes, no se trata entonces de que estemos por encima de alguien de nuestro pueblo. Aquí siempre el pueblo será quien tenga el protagonismo, aquí siempre el pueblo será quien nos dé las orientaciones y nosotros cumplirlas. Solo tenemos una responsabilidad transitoria que tiene que conducirnos a orientar, a armonizar, a articular y a sumar, a unir en todos los aspectos, no la unidad de grupo. No la unidad de chantaje, no la unidad por el cargo, no la unidad por el puesto, sino a la unidad del trabajo. Y ese trabajo lo demostramos con capacidad. Ese trabajo tenemos que ahora más que nunca, en estos tiempos de dificultades, demostrarlo con capacidad. Como lo decía hace unos días, entender los componentes del liderazgo de un líder que tenga principio en la ética, en la moral... ...sobre un proyecto que existe como el nuestro, el proyecto bolivariano... alertado en la lealtad, en la sustentabilidad de una lealtad... ...ante las dificultades, no es fácil y algunos por allí lo entendieron... ...que ser leal solamente en la bonanza, que tener lealtad solamente... ...bueno, en las riquezas, que tener lealtad solamente cuando no habían las dificultades... ...hoy es donde nos probamos los hombres, las mujeres, los jóvenes revolucionarios, que ante las dificultades ha habido una lealtad profunda al proyecto bolivariano. Asimismo, bueno, nuestro liderazgo y cada uno de los que estamos acá, insisto, sin jefear, solo coordinar y articular con la capacidad de dar el ejemplo. Lo he llamado yo el verbo en acción, el hombre que habla con el ejemplo, que actúa porque también algunos solo en la actuación, y ya sabemos dónde están los que se desviaron, los que traicionaron, que solo hablaban, era con las palabras hacia afuera, y no como el verdadero revolucionario y revolucionaria que habla con las palabras desde adentro, en el sentir, sobre todo entender el proyecto necesario, ¿para qué? Para que podamos seguir venciendo. Vienen retos que yo lo he llamado tiempos de desafíos, y esos desafíos tenemos que incorporarnos todos. El partido, sí, es una herramienta importante para consolidar el gobierno. Pero los que estamos en el gobierno, asumir las responsabilidades de las tareas fundamentales y prioritarias de nuestro pueblo. De ese pueblo que sigue resistiendo y seguirá resistiendo. De ese pueblo que en resistencia, también la resiliencia, que es la capacidad de soportar los elementos traumáticos, que de es decirle, aquí estamos para seguir juntos. Tiempos de reto, el presidente lo ha llamado nueva época, y en esa época seremos los protagonistas. ¿Y quiénes seremos los protagonistas? Este pueblo que dijo, bueno, aquí está Chávez en cada ojo, aquí está Chávez en cada hombre, en cada mujer, en cada niño. Por eso le pido a todos ustedes, desde aquí a todos los municipios, a los 15 municipios, ...de nuestro estado huárico, es la oportunidad que tenemos de consolidar la revolución bolivariana. Nosotros así como lo hicieron a nivel histórico, hoy este pueblo reverde, este mismo pueblo que tiene sangre... ...de aquel febrero que lo hemos denominado febrero histórico, de un febrero del 12 de febrero de 1814 de un febrero que viene del 27 y 28 del Caracaso, de un pueblo que resistió y salió en rebeldía el 4 de febrero, y un pueblo que comenzó a escribir la nueva historia, aquel 2 de febrero, 2 de, febrero de 1998, con la llegada del comandante Chávez. De allí venimos, asumiendo entonces, hoy, 16 de febrero, una nueva realidad, una nueva un nuevo cambio histórico para la consolidación. Por eso le pido a todos y a todas, hermanos, no se trata de un cargo, no se trata de una institución, aquí se trata del país. Y en estos tiempos venideros, estar preparado con la capacidad, con la organización, con el trabajo, para seguir nosotros luchando, para seguir nosotros defendiendo nuestra patria, consolidándola. Por eso, por eso hoy, esta actividad es muy importante. Y yo, bueno, quiero finalizar, leyendo hace unos días me encontré con un pensamiento del comandante Chávez, aquel 4 de febrero del año 2000, que creo que está más actualizado que nunca. Chávez no solo hablaba con aquella realidad en aquellos años del 2000, sino que visionaba hacia el futuro. Y yo lo quiero compartir con ustedes porque cuando lo leí me estremeció por dentro y a veces que nos sentimos tristes, quizá a veces desmotivados por las tantas complejidades y uno entonces ve cómo la energía del comandante Chávez cuando se asume, cuando lo internalizamos, cuando lo analizamos profundamente, podemos decir, no, yo estoy aquí para seguir defendiendo a nuestra patria Venezuela. Cito, decía Chávez, por primera vez... Hay aquí en Venezuela un gobierno verdaderamente soberano que toma las decisiones en función de lo que así creemos. Por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno que no responde a mandatos de centros de poder alguno en ninguna parte del mundo. Llámese como se llame. Por primera vez hay aquí un gobierno de pie que le dice al mundo, nosotros respetamos al mundo y el mundo está obligado a respetar a Venezuela y a su pueblo. Tengo la más profunda convicción que nosotros pasaremos por encima de todas las dificultades que aparezcan en la marcha, porque nos mueve un amor muy grande, porque lo que nos mueve es sublime, lo que nos mueve es la vida misma, es el amor profundo y eso no se defiende, eso no se detiene muy fácilmente. El amor, Hugo Chávez Fría, 4 de febrero del año 2000, hoy tenemos un gobierno soberano, hoy tenemos un gobierno... Independiente, y vamos juntos con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, con nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello. Hoy le digo: Guárico está listo. Guárico ha sido invicto y seguirá siendo invicto. Hombres y mujeres decididos para seguir defendiendo a esta tierra, a la tierra guariqueña y a la tierra venezolana. ¡Que viva el pueblo de Guárico! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Venezuela! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre venceremos! Buenas tardes. Ahora, en nombre del pueblo guariqueño, quiero presentar ante ustedes a este hombre que junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha venido asumiendo... Las riendas de la revolución bolivariana hoy lo tenemos nuevamente en Guárico, en esta tierra calurosa y lo recibimos con el amor de siempre. Aquí está Diosado Cabello. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. quedo en la casa pues al colmate me voy voy a defender la puerta en el valle del volvo yo no me quedo en la casa pues al colmate me voy voy a defender la puerta en el valle del volmón San Benito échate un palo y canta con alegría Y un paro Vámonos pa' Cono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando de ella por si la lucha se fría. Un canto que hacía flor y sea sevilla para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. El... Patria Voy pa' allá Por Bolívar Voy pa' allá Por Chávez ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva José Vázquez! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva Guarico, Guarico, Guarico! Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Siéntese pues, siéntese, siente, siente, se siente, lo que se pueda aceptar. Calabozo por allá. Guayabal por aquí. Altagracia de Orituco por allá. San Juan de los Morros, municipio Rocio, ¿dónde está? ¡Está por aquí! Valle la Pascua, Santa María, ¿quién me queda por ahí? ¡Tucupido, el Socorro, Chaguarama, eh, el Sombrero! ¿Qué me queda? Ah, ya dije San Juan. Zaraza. ¿Ah? Ortiz. Y Santa María. Rondón, Rondón. Yo había nombrado Santa María. Bueno, Guarico, ¿dónde está Guarico? ¿Dónde está Guarico? Guarico, Guarico, Guarico, Guarico, Guarico, Guarico, Guarico, Vamos a enviarle desde aquí, desde este hermoso acto, un saludo al hermano presidente. Desde aquí, desde de Guarico, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Placer saludarlo, saludarla con mucho respeto, con mucho cariño. Hoy día, hoy es 16, ¿verdad? 16 de febrero. Ya vienen los carnavales. ¿O no hay carnavales en Guárico? ¿Ah? Claro que hay carnavales, vale. Prepararnos nosotros también para que el cuerpo disfrute, el cuerpo se relaje después de tantas batallas y tantas luchas, no uno también tiene que un momento de distracción, no todo puede ser trabajo, trabajo y más nada. ¿ves? La gente tiene que, que recibir esa distracción mínima, el, el ocio, pero el ocio creativo, el ocio creativo. Bueno, saludar al hermano gobernador José Vázquez acá presente. Pedro Infante, primer vicepresidente del partido para organización. Hubel Roa, compañero que estuvo aquí con ustedes, ahora está en el estado Nueva Esparta. José Gregorio Vielma Mora, presente enlace estadal al nuevo equipo político del estado, al equipo político de la JPSUV, al Consejo Político del Estado Guárico. a los equipos políticos de Miranda y al equipo político de Rocio. Pero especialmente a los jefes, jefas de calles, de comunidades, de VC, de las estructuras de nuestro partido, a ustedes compañeros y compañeras presentes. la VC, el instrumento fundamental en cada centro electoral. Bueno, ya nosotros, hemos ido, ya nosotros hemos ido juramentando a esas estructuras de base, porque el presidente Nicolás Maduro, hermano presidente, dijo que íbamos a una renovación de las estructuras y debíamos comenzar desde las bases de nuestro partido. Las bases de nuestro partido en un extraordinario evento un extraordinario evento que habla de un altísimo valor político de democracia interna, fuimos a elecciones por las bases de nuestro partido, en cada calle, en cada comunidad y en cada VCH. Son ustedes los legítimos poseedores de la voluntad de ese pueblo que está allá en cada calle, comunidad o VCH de nuestro país. Estos compañeros, equipo político estadal, equipo político Consejo político, equipos políticos municipales, son parte de la estructura, son parte de la estructura, pero yo quiero aclarar, están ahí en esa responsabilidad porque así lo decidieron las bases del partido, que son los verdaderos jefes del partido socialista unido de Venezuela. Hicieron una, una, un proceso de postulación y allí están pues cuadros, mujeres y hombres. Si se nos ha quedado alguien por fuera, hermano gobernador, compañero enlace, no lo dejemos por fuera. Aquí tenemos que sumar a todo el mundo, sin sectarismo, sin peleas, sin grupitos, sin intereses. Vamos a sumar a todo el que tengamos que sumar, organizar todo lo que tengamos que organizar y unir, amalgamar en una masa sólida la unidad revolucionaria que decíamos ayer que la unidad no es, decíamos no, lo dice el comandante Chávez, la unidad no todos son patrio-muerte, la unidad tiene sus matices, claro que hay los patro muertes, los que son parte de la vanguardia, pero hay compañeros que siendo del proceso revolucionario no participan activamente de la militancia, en reuniones, que no van a actividades, pero el día de la votación dicen presente. Eso es un militante valioso, eh, una militante valiosa que hay que contactar, que hay que llamar, que hay que visitar. Ustedes van a tener junto con la JVC y los equipos políticos de calle, comunidad, un trabajo ya pronto. Es el uno por diez, pero el uno por diez electoral. Tenemos una base fundamental, el uno por diez para el buen gobierno, eh. Pero ahí hay compañeros que no son de la revolución, compatriotas. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro uno por diez de la revolución. Compañeros, bien mamora, a los José, José Vázquez, José Gregorio. Y a ustedes compañeros y compañeras. Es mejor, escuche, yo lo dije hoy en Maracay temprano, es mejor. ¿Ustedes conocen a los pantalleros, en Guárico y Pantallero? Hay bastante, ¿verdad? Lo que uno los escucha roncar y uno cree que están durmiendo. No. Eso, los pantalleros. Tú le dices, ¿dónde está tu uno por diez? Aquí lo tengo. Tengo 40 y mi uno por diez. ¿Verdad? Sí, tengo 40. Llegó el día de la votación y de ese uno por diez de 40, ¿cuántos fueron a votar? Tres o cuatro. No sirve ese uno por diez no nos sirve el uno por diez de los pantalleros no nos sirve preferimos el uno por diez del revolucionario del militante que dice yo tengo cinco pero yo respondo por estos cinco y estos cinco van a votar y esos cinco se presentan el día de la elección a votar entonces tiene que ser una estructura de verdad nosotros somos de verdad nosotros somos de verdad, aquí no es invento. nosotros somos, somos de carne y hueso. Somos de verdad. Las estructuras nuestras tienen que ser de verdad. No pueden ser de carpetas, no pueden ser de computadoras, no pueden ser una cosa en el aire. ¿Por qué digo esto? Porque pronto vienen elecciones, no sabemos cuándo, ¿verdad? No sabemos cuándo. Pero las elecciones vienen ya. El CNE dice, por ejemplo... Dentro de tres meses son las elecciones y el PSUV está listo para cualquier momento. Pero eso no quiere decir que no sigamos preparándonos, revisando, articulando, llamando a la gente. Por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que saber y tiene que entender que no todo es PSUV. No todo es PSUV, pero eso sigue siendo revolución, me voy a explicar. Hay movimientos sociales que ellos no quieren saber nada de los partidos, por alguna razón, por las razones que sean. Hay partidos del gran polo patriótico, que hay que sumar, que hay que llamar, que hay que darle tratamiento de compañeros, cada quien con sus particularidades, pero todos por la línea de la revolución bolivariana, con la lealtad, el respeto y la unidad. Eso hay que cultivarlo, eso es como una planta, usted siembra una mata de limón y la sembró, Hizo, Puso la semillita, nació, la metió en la bolsita y qué sé yo, a los tres meses la plantó Si usted cree que esa mata va a crecer sola, que no necesita agua, que no necesita atención, usted está equivocado Si usted deja que el monte rodee la matica, el monte se va a comer la mata Y usted en vez de tener limón lo que va a tener es gamelote, monte Eso hay que cultivarlo, eso hay que trabajarlo es como la amistad, pues. Es como el mismo amor. ¿Ustedes qué creen? Que uno ah, no, ese está bien bueno. O ese está bien bueno. No, el amor hay que cultivarlo. Eso no es de un día para otro. ¿Y el amor se cultiva con qué? Con acciones, como dice el compañero gobernador. La palabra motiva, pero el ejemplo convence. Chávez, se, Chávez nos dio el ejemplo a nosotros en todo. El presidente Nicolás Maduro nos da el ejemplo. El Partido Socialista Unido de Venezuela... Tiene que dar el ejemplo. Yo decía ahí en, en Aragua, porque esto es una idea de esta nueva dirección política. Yo ayer dije que la dirigencia debía parecerse al pueblo. No, no, no es así, perdónenme, asumo un error. No, no, no es correcto. Es que la dirigencia debe ser igual al pueblo. Igual. Es decir, la dirigencia tiene que salir... Del pueblo, de la comunidad, de la base. ¿Esto funciona para qué? Dios dado cabello. Llegaron ahora y lo nombraron secretario, no sé qué cosa, de organización del municipio tal. Ahora no saludo a nadie. Ahora me doy una bomba. Parezco un pavo real caminando. Epa, ya va, espera otro momento. Distancia. Habla con mi secretario, con mis cuatro asistentes. ¿Lo han visto? Bueno, al que le toque eso no puede, al que le toque ser jefe no puede ser así. No puede ser así. Entonces tenemos que ser igual a nuestra militancia. Si la militancia pasa trabajo, nosotros estamos obligados a pasar trabajo con la militancia. Si la, la militancia anda en combate, nosotros tenemos que estar en primera línea de combate con nuestra militancia. ¿Por qué? Yo le cuento a algunos compañeros, ¿no? Un, un jefe, miren, un jefe, hermanos y hermanas. Un jefe es cualquiera, ¿vale? jefe cualquiera. Si usted llega y es, tiene una responsabilidad y usted nombra jefe de seguridad a Juancito Pérez, jefe de seguridad. Pero eso lo hace líder. Eso no lo hace líder. Eso no lo hace líder para nada. El liderazgo va más allá de eso. El liderazgo mueve la fibra de las personas que están con nosotros, nos pone a hablar el mismo idioma, nos pone a, al mismo ritmo, nos pone a sentir lo que siente el que está ahí con uno, y eso eso se siente. Y hay una instancia superior del liderazgo normal. Un líder es un buen compañero, pero hay una cosa que se logra, que lo logran solo los Chávez, no se logra todos los días, que es la autorita que cuando, mire, el comandante Chávez tenía una costumbre de llamar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque él trabajaba de noche. Entonces él llamaba a uno. ¿Usted sabe qué pensaba uno cuando sonaba este, ese teléfono? El, ¿Qué habré hecho. ¿Qué habré hecho? ¿Por qué? Porque el que estaba llamando tenía autoridad para llamar, autoridad moral, tenía autoritas. Tenía autoridad y un llamado de atención del comandante. Era un llamado de atención de un jefe, de un líder y de un líder con autoridad, con autoritas. Nadie pide que todos tengan el nivel de autoridad de Hugo Chávez, pero sí que comenzamos a construir un liderazgo. Y saben cómo se comienza a construir ese liderazgo si quien ejerce las funciones de jefe entiende que no es jefe individual, individualmente, sino que hay una jefatura colectiva. Y de ahí nace un liderazgo colectivo que no nos dé pena. Miren, yo les voy a contar. El, el presidente Nicolás Maduro, Pedro que se está entrenando en el alto mando político hace cuánto tres meses. El alto mando político, el presidente se reúne. Entonces así como le estoy diciendo. Pedro es testigo ahora. Y el presidente hay un planteamiento porque hay una decisión que hay que tomar. No es que el presidente la toma solo, él pudiera tomarla solo. Pero él consulta a un equipo. Consulta a la estructura que está con él. Y a veces, les voy a decir, a veces la propuesta que hace el presidente no es aprobada. Y el presidente sale a defender lo que se aprobó en ese momento, que no era su idea. Y eso vale para mí, y eso vale para cualquiera. Nosotros ahí se toma una decisión y todos salimos a defenderla como una decisión colectiva. ¿Cuál es la fortaleza de eso? Que aquí nadie puede decir después, yo no sé nada, a mí nadie me dijo. ¿Verdad? Y eso además fortalece el liderazgo de la persona individual, pero además le da fortaleza a esa entidad mucha fuerza. Bueno, compañeros de los equipos políticos estadales, compañeros político de los equipos políticos municipales, juventud, que están aquí en un proceso hermoso de formación. Compañeros de los equipos de calle, de comunidad. Yo le aconsejo a los equipos de calle, mire, usted se convertirá en un líder en la medida que usted reúna a la gente de su calle. Y usted va formándose como líder. Usted se convertirá en un líder si usted llama a ...a reunión a la gente de su comunidad... ...usted como jefe de comunidad... ...y se sienta y escucha lo que tengan que decirle... ...que no es bueno... ...bueno, nadie lo mandó a usted ser jefe... ...el que no quiera ser jefe... ...puede renunciar... ...aquí hay alguien obligado... ...nadie... ...todos estamos gustosos... ...porque este es el partido de Hugo Chávez Frías... ...miren... ...lo que pasa es que uno quizás ahí... ...yo le venía diciendo... Aquí nadie puede hacer cálculos personales, lo que a mí me conviene, lo que mi proyección me indica, mis asesores me dicen. Nadie puede estar haciendo cálculos cuando lo que está en juego es la patria, digo cálculos individuales. Nosotros estamos obligados, los revolucionarios y las revolucionarias, a permanecer unidos como un gran bloque, que el que se meta con uno, se mete con todos. Pero que todos debemos hacer las cosas correctamente. ¿Verdad? Porque si hay un corrupto, ¿usted va a salir a defender a un corrupto? No. Si hay un delincuente, ¿va a salir a defenderlo? No. Todo tiene sus normas, ahí están los estatutos, ahí están los reglamentos, ahí están los las bases programáticas, está el código de ética, documentos de nuestro partido, pero además están las leyes de Venezuela. Esto es un partido pensado por Hugo Chávez para construir una revolución. Aquí había un partido que se llamaba Quinta República. ¿Alguno era militante de Quinta República? Arios, ¿eh? Quinta República. Donde el hermano William Lara. William Lara un, era un, un extraordinario jefe de Quinta República. William Lara. William tenía una agenda, no había la computadora ni el teléfono, pero William tenía una agenda y ahí estaban los teléfonos y las direcciones de todo el que... ...estuviera alguna alguna responsabilidad, y lo tenía William Lar. Ese partido sirvió para algunas cosas, sirvió hasta para ganar elecciones, pero para hacer una revolución no servía. No servía, por eso el comandante Chávez estaba por allá por Brasil en el año 2005, y dijo, miren, otro mundo es posible, solo en socialismo. Y por eso cuando gana las elecciones y en su campaña, Chávez, ustedes deben recordar lo que decía, quien vote por Hugo Chávez, por Hugo Chávez estará votando por el socialismo. Y el 15 de, de diciembre del año 2006, en un acto en el Teatro Teresa Carreño, llamó a conformar el Partido Socialista Unido de Venezuela. Este partido. Y fíjense, él le puso socialista. Socialista. Y dijo unido, y dijo de Venezuela, o sea, un gran partido. Hoy día nosotros podemos decir que este partido es el más grande de Venezuela, nadie tiene dudas de eso. Yo escuchaba ayer en, en un programa que dan los miércoles, yo escuchaba a Chuto Torrealba decir que la oposición unida toda no llegaba al 9%. Decía Chuoto Realba que chavista no es. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en su peor momento, es cuatro veces esa cifra. Y ellos lo saben. Por eso tienen miedo de ir a elecciones. Por eso les aterra cuando llaman a elecciones y ellos prefieren el golpe de Estado. Bueno, este partido tiene que construir la historia para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en paz y en tranquilidad. Y ustedes, hermanos y hermanas, que asumen esa responsabilidad hoy día, en estos equipos, llevarán por los próximos cuatro años, o antes si el comportamiento de alguno decide que no puede estar allí, tendrán esa responsabilidad de llevarla en el Estado Guárico. Guárico es territorio invicto? ¿O no es territorio invicto? Aquí que no se vistan, que no van. Que no se vistan, que no van. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora, compañero gobernador, compañero enlace? Uno por diez uno por diez electoral, bien hecho, bien, pero revisado. ¿Ustedes han escuchado hablar de una cosa que se llama población objetivo? ¿Han escuchado? Bueno, ese trabajito viene ahora, eso es secreto, oyeron. Ese es el arma que tenemos nosotros para ganar todo lo que venga en santa paz y garantizar la paz de este país. Población objetivo. Escuchen, eso lo vamos a escuchar. ...y lo vamos a trabajar muy bien en los próximos días... ...cada quien al detalle... ...si me tocaron cinco voy a buscarlo donde se encuentra... ...que me cerraron la puerta, le toco la ventana... ...cuidado cuando toco la ventana... ...¿ah? Sí, lanza una piedrita por el techo... ...ustedes compañeros y compañeras asumen un gran compromiso... ...y ese compromiso... ...lo... ...complementamos, valga la expresión con un juramento... Un juramento que tiene que ver con ir más allá de creer que eso se puede hacer. Porque un, un revolucionario, una revolucionaria, yo siempre digo que tiene dos cosas propias. Su palabra y su vida, su propio pellejo. Cuando uno se compromete y jura, compromete su palabra y ojalá nunca tenga que comprometer tu vida, Pero de ser así, obliga a quien asume un compromiso a hacerlo. Por eso decimos que el que no quiere estar, el que no puede estar, bueno, dele lugar a alguien que sí crea que esta revolución y esta patria hay que defenderla con lo que tengamos que defenderla. Yo le voy a pedir al hermano gobernador que lea el compromiso que vamos a firmar. Yo Gracias, también. Amigo. Acta de compromiso patriótico y revolucionario. Leo, los abajos, los abajos firmantes, integrantes de la estructura de dirección política estatal del Estado Guárico nos comprometemos mediante la presente acta, ante nuestros antepasados, héroes y heroínas de la patria, ante el pueblo revolucionario y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ante nuestra dirección nacional y estructura de base, ante el pueblo de Guárico a respetar y practicar los principios de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 Viva la juventud. Por el Consejo Político, Elizabeth Charmel de la Juventud Acumulada. La Comandante Artiga. El enlace, nuestro enlace para el estado Guárico, diputado José Gregorio Bielma Mora. ¿Ah? ¿Eh? Mi persona, José Vázquez, por el equipo estadal. O la dirección nacional, nuestro primer no, no, vicepresidente. Pedro, Pedro Infante. Ah. Organizador del partido. Es De que pura canción, nada más. Pedro Infante, nuestro organizador del partido. Y nuestro primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Guariqueño del Furrial. Y con el mazo. Con el mazo. Aquí está el acta de compromiso. Nombre de todos los guariqueños. Ahí está. Ese es el compromiso que asumimos todos. ¿Ustedes han escuchado hablar de este libro? El libro rojo. ¿Han hablado, el libro? han escuchado? Este libro aquí está. Levanten la mano los que fueron delegados al Congreso Fundacional del Partido, el PSUV. Al primer Congreso. Uno. Oh, Nos queda mucho, ¿vale? ¿Ah? Nos queda mucho, quedamos pocos. En ese congreso se aprobaron la declaración de Principios, los estatutos de nuestro partido que han sido modificados en algunas instancias de los congresos. ¿Quiénes son del quinto congreso? Delegados al quinto congreso, vea, eh, ahí hubo una modificación. Bases programáticas del partido y código para la honestidad, ética y disciplina revolucionaria de la militancia del PSUV. Ese fue aprobado ahorita en este congreso. Yo quiero hacer la entrega de manera formal... A Ana en nombre de la JPSUV, su libro rojo, téngalo, para la JPSUV. A Elizabeth por la JPSUV. Su de la JPSUV también. Mire, para que usted vea cuánta historia. El marido de esta mujer lo mataron allá en Yumare, fue asesinado, ¿eh? Y ella está aquí de pie luchando porque no se rinde. No se rinde, ve. A nuestro hermano gobernador José Vázquez. Venga, querido hermano. Li libro rojo de nuestro partido. Jóvenes, para ustedes, muchachos, muchachos. ¿Dónde están los jóvenes que se perdieron? se fueron? Ustedes van a asumir una gran responsabilidad. El comandante Chávez abrió las puertas de la juventud. Aquí la juventud en la Cuarta República, hace años, lo único que hacía era pegar propaganda. Pegar propaganda, pegar en ingru engrudo, ¿qué se llama? ¿No saben lo que es engrudo? Con almidón, ¿vale? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, pues? ¿Ve que uno se está poniendo viejo? Nadie sabe nada, ¿ve? Era que engrudo, ¿va? No hacían antes, ya va, Perdóneme, no, ¿Con qué hacían las piñatas antes? ¿Con qué? Ajá, ¿Y a qué forraban, qué, qué hacía ese faralao, ¿Sobre qué ponían ese faralao, En unas taparas, ¿vale? No era unas tapara que hacía la piñata y forraban eso y le hacían... Eso era así. Ahora no, ahorita mandan a hacer unas una piñatas raras ahí. Pero ustedes, muchachos, antes no había espacio para los jóvenes. Chávez le abrió las puertas, el comandante Chávez. Nicolás ha hecho un esfuerzo extraordinario por darle a la juventud los espacios. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Cuando un joven falla, lo primero que la gente dice, ¿saben qué es? Ah, no, lo que pasa es que es muy joven. Entonces, cuando uno falla a ese nivel, le echan la culpa a todos los jóvenes. Y eso no es verdad. Porque no es que los viejos seamos eh, un modelo. No, nosotros fallamos y fallamos más. Ahora, le voy a decir algo. Yo leí ayer en, en el Mazo, que los jóvenes llegan hasta los 65 años. Yo no sé. Yo no sé nada de eso, hermanos. Yo leí ayer que la Organización Mundial de la Salud nos dio un sobretiempo hasta los 65. Y después es que uno llega adulto. Después. Pero bueno, ustedes, muchachos, lo que les toca no es sencillo. Aprender y aprender de las cosas buenas. ...no se aprende de lo malo... ...lo malo se desecha... ...lo malo se desecha... ...no crean que se la saben todas... ...pregunten... ...pregúntenle a Elizabeth... ...cómo eran las luchas aquí antes... ...cuando tengan chance... ...pregúntenle a Sotorroja, que es de aquí... ...pregúntenle cuando lo vean... ...cómo eran las luchas, cómo eran las persecuciones contra el pueblo... ...cómo los desaparecían... ...cómo los mataban... ...y aquí nadie decía nada... ...hasta que llegó el comandante Chávez y mandó a parar. Y esos inmorales vienen ahora a hablarnos de no, a nosotros de derechos humanos. No tienen moral para hablar de derechos humanos en este país cuando acabaron a una gran parte de la población venezolana, la mayoría jóvenes. La mayoría jóvenes. Yo les voy a pedir que ahora juremos junto a esta juventud, junto a este equipo, junto a los compañeros del Consejo Político, junto al equipo político municipal de Miranda, de Rocio, vamos a levantar la mano izquierda, la que está al lado del corazón y juremos, hagamos este juramento. Este juramento es de todos. A los compañeros de VCH, calle, comunidad, vamos a jurar también. Porque estos que están aquí juramentándose hoy tienen que pararle a ustedes. Tienen que hacerle caso porque ustedes son los jefes de ellos. Que se escuche pues fuerte. Vamos pues. Este es el juramento de, del Samán de Güere, pero es el, suma, el juramento también de Bolívar en el Monte Sacro y es el juramento de nuestro pueblo, de compromiso, de vida. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por ellos, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma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 ...equipos municipales, juro por la patria, juro por Bolívar, juro por Chávez... ...que cumpliré y haré cumplir el libro rojo de nuestro partido, lo juro, lo juro, lo juro... ...que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez... ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Guárico, ¡Que viva José Vázquez! ¡Que viva el PSUV! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vamos pues a la calle, a la batalla y a la victoria!